Yo he visto muchos ojos brillantes la gente se emociona con el aroma que hay desde la cocina el sabor y la esencia de las familias del fogón del fuego que cocina yo soy cocinera mapuche de Curarrehue y tengo aquí mi familia y mi lugar de trabajo es mi misma casa uno tiene que comer con un rito todo lo que hay que alimentar, no solamente llenar el estómago. Por eso ofrecemos estos espacios nosotros abiertos como para que acercar a la gente, a su origen, educar sobre el tema de los alimentos, la relación del pueblo Mapuche con la tierra y su alimentación. Es realmente Fruits, herpes del the garden, it's back to nature. We didn't have a dish like that in a long time. It's very tasty. I love Mapuche food, that's for sure. O sea, maqui, yeuque, mutilla, murta, chaura, nalca, vigüeñas, changres, piques, gulo, todo eso que se puede comer. Cultivar nuestra huerta, cosechar de eso y comer de eso, eso es tener libertad como persona, como familia, como comunidad. It's a lovely place to explore. Green, fresh air. This food is part of it. It's something quite original and unique. In the south of Chile, la repostería alemana es impresionantemente importante. Todo con sabor a antaño, con sabor a recuerdo, con sabor a hogar. lo no van a encontrar en otro lugar.